¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí tenemos una delegación de los transportistas de la provincia, hermano Mirabal, donde nos sentimos totalmente eh, eh, engañados por la alcaldesa, que después que se prometió, nos hizo tres reuniones, eh, nos sentimos engañados de la alcaldesa de nuestra provincia, Mecho, Mecho, porque ella nos convocó a tres reuniones a todos los secretarios, para que nosotros participáramos en los Juegos Nacionales, donde hoy ya los Juegos Nacionales comienzan mañana y no hay una respuesta para los transportistas de esta provincia. ¿Qué se trató en esa reunión que ustedes sostuvieron con ella? En esa reunión se trató que todo transportista de Salcedo iba a ser beneficiado de Tenares y de Villatapia y todo lo que pertenecía a la provincia Hermana Mirabal. Y hoy, lamentablemente, estamos en el aire. No hay un diálogo, no hay nada, ni hay respuesta, ni hay absolutamente nada. Para a los transportistas. no lo ha cumplido porque eh, no ha habido otra, eh, otro diálogo con nosotros y lamentablemente hemos sido engañados por ella, los transportistas de la provincia. Sí. Toda esta comisión que está aquí que es una delegación de cada ruta del pueblo y de la provincia hermana Merval. Las autoridades son responsables de cualquier caso que pueda suceder porque nosotros tenemos personas que están atrás de nosotros, familia y compañeros y ellos en adelante se sabrá lo que se va a hacer. ¿Cuántas unidades, cuántos sindicatos se ven afectados? Eh, siete sindicatos del pueblo, malo de Tenares y malo los de Villatapia, que serían un, un promedio total de 15 sindicatos. La situación que se viene dando hoy, a un día de nuestros Juegos Nacionales que se van a celebrar en nuestra provincia, es la situación, lo siguiente, nos sentimos ser engañados por nuestra alcaldesa, Mercedes, ya que en una asamblea que hemos, nos hubiera convocado, quedamos, desde que nosotros éramos participantes nos reunimos con el encargado de transporte, del deporte y nos reunimos con ella donde se dijo que el sector transporte de la provincia hermana Mirabal era lo que iban a acudir al transporte, o se nos dice otra cosa, se nos informa que vienen otras empresas a hacer el trabajo y nosotros nos dejan en el aire oh, ¿Pero el transporte se le quitaría total a ustedes o parcial? No, lo que al llegar otra empresa nos quitan el transporte total porque no no han acudido a nada no, no, no han llamado a nada se supone que por lo menos no dieran participación y que de cada de cada sindicato se escogieran por lo menos cinco vehículos pero no nos han escogido no nos han llamado nos sentimos engañados aquí claro todo ha hecho todo el que tiene un vehículo ha hecho inversión confeccionando su vehículo, el que no tenía goma, se le puso goma, se le arregló el aire al vehículo que tenga, contando con eso, con ese sector de transporte. No, nosotros le hacemos un llamado a la alcaldesa, por favor, llámenos. Reúnase con nosotros, que estamos a ley de un día para los juegos y vamos a ver de lo contrario. Lo que pueda suceder en la provincia, no somos responsables. ¿Ustedes piensan eh, de no ser atendido su llamado? ¿De no llamar a la alcaldesa y mediar este es ¿Ustedes piensan tomar medidas? Sí. De, no, de no atenderse a nuestro llamado, nosotros tomaremos carta en el asunto. Puedas. Es que se haga el paro. Vamos a paralizar porque a nosotros hay que darnos participación. Nos, debemos, nos vemos afectado económicamente. Ya nosotros hemos confeccionado nuestro vehículo para cumplirle con los requisitos que nos refirieron.